Hay que combatir los, los funcionarios prepotentes e incumplidores. Para eso hay que evaluarlos y penalizarlos y convencerlos de que trabajan para nosotros, de que no, que no son dueños de su puesto de trabajo. Y al estudiante que fracasa continuamente hay que decirle que... Probablemente un fracaso se lo vamos a consentir, pero consentirle siempre que esté para acabar una carrera ocho años en vez de cinco, no se lo vamos a consentir. Y que si fracasa, ¿por qué? Porque no ha estudiado suficientemente, no se lo vamos a pagar siempre. Y lo mismo, quien visita al médico abusivamente, hay que decirle que basta, que se han acabado los abusos. Y quien se apunta al paro porque sí, habrá que decirle que no. Y quien está en paro debe obligatoriamente estarse formando. No hacer nada, se ha acabado. Son los que están en paro trabajan para el Estado.